En la región metropolitana, la ocupación más ejercida es la de vendedor. En total, uno de cada 10 trabajadores. De los vendedores, el 55% son mujeres. Entre los vendedores de tiendas y almacenes, ellas ganan 25% menos que los hombres en el ingreso mensual. Los vendedores de tiendas y almacenes ganan 366 mil pesos promedio al mes. El sector comercio tiene gran influencia en empleo y hay sectores que han crecido de manera más acelerada en los últimos años. El mercado laboral está influido por nuevos fenómenos como la automatización, las nuevas tecnologías y la obsolescencia. Hay habilidades que se valoran más y menos en el tiempo. Para entender mejor las dinámicas del mercado del trabajo de la región metropolitana, nace el Observatorio Laboral Metropolitano. El Observatorio Laboral es una iniciativa liderada por CENSE Metropolitano, ejecutada por el Centro de Políticas Públicas UC y OTIC-SOFOFA, que recopila, produce y analiza información del mercado del trabajo de la región para promover mejores decisiones laborales. Actualmente, un chofer de bus gana 500 mil pesos aproximadamente y el 79% tiene contrato indefinido. Y el sector transporte está creciendo en empleo con una tasa promedio anual de 3,3%, donde solo el 6,9% de los choferes son mujeres. En el CENSE buscamos aportar al desarrollo de las personas. Esto a través de las políticas activas de empleo que posee el servicio, las cuales pueden ser intermediación, capacitación y subsidios. Para realizar, para llevar a cabo con calidad cada una de estas instancias es importantísimo tener la información del mercado laboral. En el mundo existen brechas de capital humano porque los procesos productivos cambian y se necesitan otros conocimientos y habilidades. Identificar brechas de capital humano ayuda a orientar las decisiones de los jóvenes. La edad promedio de un técnico en programación informática es 36 años, sueldo mensual 715 mil pesos aproximadamente. La misión del Observatorio Laboral es producir información sobre el mercado laboral de la región metropolitana con foco en ocupaciones. Esto quiere decir poder entender cuáles ocupaciones son más escasas y qué tipo de competencias y habilidades van requiriendo las empresas a medida que van cambiando los procesos productivos. En un mundo cambiante tan rápido como estamos viviendo, con tecnologías que se van creando día a día y con un impacto en nuestro quehacer directo, el saber qué nos va a hacer falta. La capacitación y la formación continua es la manera de mantenerse al día. Capacitación, formación de capital humano, el desarrollar nuestros talentos, es un deber de todos nosotros para construir un país desarrollado. Actualmente, existen puestos de trabajo vacantes difíciles de llenar. Porque las empresas requieren ciertas habilidades según van cambiando la forma de hacer las cosas. Estas no siempre coinciden con las que tienen los trabajadores. El Observatorio Laboral es un instrumento que busca iluminar y aportar a las personas para que tomen decisiones más informadas, a las empresas para ayudar a encontrar el capital humano adecuado, al Estado para guiar políticas públicas laborales, las instituciones de educación superior para contar con señales que les permitan ajustar su formación. El Observatorio Laboral Metropolitano levantó brechas de capital humano en tres sectores, donde identificamos ocupaciones difíciles de llenar en el área de las tecnologías de la información, mantención, logística y distribución. Encuentra más información y datos de las 100 ocupaciones más ejercidas en la región en www.observatoriometropolitana.cl